Que todo sea acepto delante de ti en esta mañana, Padre. Y que para la victoria que tú tienes, Señor, programada para este día, sea manifestado para cada uno. Estamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Den un aplauso a Cristo. Que recibir tu palabra Dios en el nombre de Jesús con Dios y con nosotros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 Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. En esta hora nos presentamos delante de tu presencia, oh Dios. Quita todo aquello que no sea a tuyo, yo, ¿no? Dios del cielo, toda sabiduría, Señor, que provenga de ti, que tu Santo Espíritu sea venido a la revelación, Padre, ¿vale? a tu pueblo para que ¿vale? reciba tu palabra. Oh, um. Dios, si no hay humillación no hay relación con Dios, porque sin, sin comunicación no sin relación, no hay comunicación y sin comunicación no hay intimidad con Dios, no hay relación y Dios habla de una relación con su pueblo siempre ha que tener una conexión con su pueblo, aquella que se perdió en el Edén, por el nombre de fuente de vida que nos conecta con el Padre amén. Amén. y envió a su Santo Espíritu para protectarnos cuando hacemos las cosas malas cuando fallamos a Dios, el Espíritu Santo nos restaura cuando dicen amén, amén. amén. y hay cuatro condiciones que Dios establece para ser escuchados porque si nosotros no nos humillamos no podemos ser escuchados amén. Amén. hay un pueblo que andaba sin dirección el pueblo de Israel años dando vuelta en el mismo lugar para que Dios llama hoy en esta mañana a un pueblo entendido que ha entendido la palabra de Dios y no solamente vamos a durar 40 años, no, no en 40 días el propósito de Dios es Digo, si se a todo el mundo, si sumirá a mi pueblo, a aquel que lo conoce. Cuando nos humillamos delante de Dios tenemos que entender que sin Él no somos nada. Amén, Amén. Sin miles y miles sigue siendo Dios. esperado por misericordia Y debe de depender completamente de él Cuando Jonás llegó a dar Llegó a llegar a la vientre del pez Del lugar más profundo De lo escucho Dios le da dio la palabra A Jonás Y Jonás el de coger el lugar que Dios lo mandó Se despidió del camino Y se manifestó lo que había. Y dijeron: Tú eres el problema. Porque tú te mandaba a, a, a ti hacer algo de parte de Dios. Dios mismo te mandó. Y tú desobedeciste. Te mandaron para libre. Y te fuiste para Tarsis En el momento que los miran al agua, se cargó la tempestad. Pero había un pez esperando a Jonás. aquí hoy en esta mañana hey. yo no sé si tú hubieras sido la voz de Dios yo no sé si cogiste para Tarsis o para líneas Creen en su palabra porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. El Señor nos dice que no debemos inquietarnos por nada. Que más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presentemos nuestras personas delante, delante de Él. Por eso Jeremía dice, clama a mí y yo te responderé. Y te diré cosas de puta que tú no conoces. Y saben algo, más, él no puede dar. Si estamos orando, si realmente estamos obedeciendo y dedicando tiempo a prestar nuestra petición delante de Dios, o estamos dedicando el tiempo a derramar nuestra corazón en la adoración a Dios en acción de gracia, esto nos lleva a meditar y a pensar si estamos teniendo una buena comunicación con nuestro Padre Celestial. ¿Cómo está nuestra comunicación con Dios? ¿Cómo está su comunicación con su Padre? ¿Cómo está la y vida suya con el Espíritu Santo de Dios el enemigo está usando estrategias muy tremendas, nos ocupa tanto en ocupaciones físicas también bien, enseñamos trabajar pero el tiempo de Dios que está por encima de cualquier cosa porque el tiempo de Dios empleo para que todo honra y entienda de que todo verdad, en bajo, bajo la bendición de Dios pero en primer lugar a Dios hay que darse en La verdad es la verdad a que te perjudiquen. one of that. Día, la gloria tan poderosa que su rostro resplandecía su semblante era tremendamente brillante alabamos a la voz de Dios pero no convertidos cuando hablan a Coletti hay muchos convertidos pero no es decir saben que están mal pero no se apartan del pecado estamos viviendo tiempos en que la verdad se ha multiplicado y el amor de muchos se ha enfriado y no es una época donde el egoísmo prevalece en el ser en el ser humano usando la forma de crecer profesionalmente y adquirir una mejor, una mejor posición laboral y una prosperidad muchas otras cosas más ¿sabe algo que me, que, me, que me marcó a mí de esta palabra? y esto espiritualmente porque para muchos no la mujer locura por el poder de Dios pero preferimos soltar tantas cosas para seguir a Dios hemos dejado las comodidades hemos dejado las, las finanzas hemos dejado muchas cosas en las que no podía producir dinero la para su o terrenal y preferimos mejor parecer. Espíritu de verdad, no hay diablo en el sistema que la pueda detener Amén. Y la generación que está buscando hoy en día en este tiempo, aquí hay una generación, aleluya, donde la gloria. Y nuestra tierra tiene que ser sanada, abonada, restaurada, para que la habite en nosotros. ¡Cierra pido perdón si no la he estado actuando de forma correcta eh. hoy oh, Señor vengo delante de ti con un corazón con triste y humillado hoy oh, Señor quiero ser renovado transformado se corpo en el nombre de Jesús toda raíz de la toda raíz